las personas emitimos pensamientos, comunicamos cosas, sentimos cosas, hacemos cosas y cada nivel de eso que genera? un estado energético del ser, entonces ¿qué sucede? nosotros creemos que los resultados que uno tiene en la vida, las enfermedades que uno tiene en la vida, eh, los problemas financieros o la fluidez financiera que uno tiene en la vida es resultado ¿de qué? de una armonía energética, es decir, que haya que mi pensar, mi comunicar, mi sentir mi emoción, mi hacer sea uno al unísono ¿vale? entonces ahí viene una pregunta ¿quién de ustedes alguna vez ha sentido culpa? digan así con las manos y pies ¿quién de ustedes ha sentido culpa? entonces empiezo con este tema para empezar a hacerlos y entrarlos en conciencia ¿Qué sucede? La culpa es una energía que vibra muy bajo. Es decir, energéticamente son de las cosas que más bajo vibran, más bajo fluyen. ¿sí? Después, que empieza a pasar? Empezamos a subir. Alguno de ustedes ha tenido apatía. Es decir, le choca algo, le cae mal algo, o se quejan del calor, o se quejan del tráfico. Eso no pasa aquí adentro, ¿verdad? Eso es allá afuera. Perfecto. Alguno de ustedes... Dígale a la persona que tiene al lado, dígale, dígale lo siguiente, a mí nunca me ha dado miedo, dígale. Entonces, el miedo es una energía que se mueve en 100 Hz, es una energía muy baja todavía. Dígale a la persona que tiene al lado, a mí nunca me ha dado rabia, dígale, dígale. Nunca. Allá veo una cara que hace... Nunca, si ¿sí o no, eso aquí no sucede. ¿Sí? 150. Entonces, ¿qué sucede? Si usted es una persona que se mueve en esta energía, en este promedio, digamos que usted se mueve entre la culpa, entre la apatía, entre el miedo, entre la rabia, y usted, su energía promedio, es decir, hablando castizamente, usted permanentemente vibra, por ejemplo, en 90, esto es lo que nosotros conocemos como estado de oscuridad es donde la persona no se conecta donde las cosas a la persona no le fluyen donde las enfermedades de cierto punto aparecen, bien las cosas empiezan a estancarse la gente no ve al, al final del túnel no ve luz al final del túnel entonces esto nosotros como lo llamamos nosotros lo llamamos como oscuridad y dígale a la persona que tiene al lado, yo nunca he estado en oscuridad dígale nunca, nunca nunca, nunca, nunca. nunca. Y usted le termina diciendo yo soy un ser de luz incomprendido. Dígale. Vamos bien, listo. Entonces qué sucede? Nosotros estamos aquí. Conocen gente que está aquí metida. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? Cuando una persona está metida aquí, es, es donde el dinero no le fluye o si le llega se le escapa de las manos, la enfermedad empieza a aparecer, pelea con su pareja, es decir, vive en un caos, las enfermedades lo tienen a tope. Bien. ¿Conocen gente con cálculos de unos riñones, por ejemplo? ¿Conocen gente ahí? Por ejemplo, eso de qué me habla, unos miedos, unas frecuencias de miedo mal manejadas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces... Cuando nosotros se ¿qué hacemos o en qué creemos nosotros en los procesos de sanación cuántica? ¿Por qué invitamos a la gente que participe de todo esto? Porque lo que nosotros hacemos y creemos es que la realidad, su realidad, la realidad de su pareja, de cualquier persona, se crea en función de la energía que emite constantemente. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo quiero tener mejor fluidez, mejor armonía, mejor todo, ¿qué debo hacer?